Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un un método antidepresivo que es que damina. Este trabajo es para el mini capítulo 1 a cargo del profesor Carlos Rosas del curso de Fisiología. Esta es la tabla de contenidos. Vamos a contextualizar un poco sobre la depresión mayor, Hablar de los mecanismos detrás de ketamina, brevemente de neuroplasticidad y finalmente la conclusión. La depresión mayor es un trastorno de salud mental que está caracterizado por una alteración significativa en el estado cognitivo, eh, regulación de emociones y comportamiento, entre otros. Va a afectar la área funcional del individuo, puede ser educacional o laboral y en general afecta en mayormente entre 1,5 a 3 en mujeres por sobre hombres. El rango etario en donde se ve frecuentemente es entre los 15 a 29 años y una persona que tiene un familiar de primer grado con depresión tiene un 40% más de, o sea, tiene un 40% de heredad esta, este trastorno eh, yo diría que la depresión es frecuente o sea si no, no la conocen por vivencia propia yo creo que es bastante probable que sepan de alguien que sí o sea que es, es frecuente se ve se ve con eh, con bastante normalidad ahora bien tenemos tratamientos pero no cura la cura se puede dar a través de una terapia cognitivo conductual que en el fondo va a ser un psicólogo que les va a entregar más herramientas al paciente para poder salir adelante los antidepresivos no son la cura van a ayudar en, la, en una mejor calidad de vida, pero no, no van a tratar la depresión de raíz. En las terapias conductivo-conductual vamos a encontrar citas con psicólogos, también con psiquiatras. Los psiquiatras van a dar de citar los antidepresivos. Tenemos una gran cantidad de antidepresivos, o sea, hay tricíclicos. cíclicos. Eh, Tetracíclicos, Jimado, eh, inhibidores en la recaptación de neurotransmisores como serotonina, eh, no era adrenalina, do, dopamina, o la unión de serotonina y dopamina. Bien, en Chile podemos encontrar programas que van a ayudar a tratar la depresión puedes acceder a ello a través de una consulta con un médico general en un SESFAM eh, y después van a seguir los protocolos algo que se me olvidó mencionar que es importante es que la gravedad de la depresión eh, se va a ver a través de un, una escala que fue creada por bueno, esta escala se llama escala de depresión de Hamilton creada por Hamilton y dependiendo de la gravedad de la depresión es como va a actuar el especialista en cuestión ahora sí vamos con los mecanismos eh, primero un pequeño contexto, la que también es un anestésico dependiendo de la dosis va a ser un anestésico disociativo eh, puede generar alucinaciones, eh, puede generar muchas cosas. En realidad la ketamina se usa para bastante. Eh, se ve que no afecta a una sola área de, de nuestro cuerpo, sino que al parecer llega al páncreas, al sistema nervioso central, diversas glándulas. Lo que a nosotros nos interesa en esta presentación es su, su efecto en el sistema nervioso central. Eh, es usada también para tratar el dolor agudo crónico, al parecer la ketamina afecta en el proceso de transducción del dolor y también en uso veterinario. En Chile al parecer es la ketamina es exclusiva en uso veterinario, pero igual encontré videos en donde hablaban de su uso en, en clínicas, al parecer como anestésico en urgencia y eso. Ya, eh, estas son las hipótesis, son tres, glutamaérgica, gabaérgica y luego la, una regulación en el crecimiento de la espina dendrítica de y neurogénesis. La glutamaérgica tiene que ver con que eh, la ketamina es un antagonista no competitiva del receptor NMDA, esto quiere decir que se va a unir a él y eh, otras moléculas no van a competir al momento de unirse a estos receptores, sino que van a poder adherirse a él. Eh, sin embargo, van a generar el efecto contrario del, del que se espera, por ejemplo, en este caso, glutamato. Eh, el glutamato es un neurotransmisor que se libera desde eh, vesículas. Eh, este glutamato tiene la, la característica de de ser excitatorio, o sea que va a promover la entrada de, de calcio al interior de la neurona. Eh, pero para que el glutamato se una a este receptor, lo primero que tiene que pasar es que esté abierto, ya que NMDA se encuentra bloqueado por el ion magnesio, entonces, eh, una vez llega la ketamina, al sistema nervioso central, cuando vea, o sea, él va a notar eh, receptores abiertos de NMDA y se va a unir ahí porque, ojo, la ketamina se une a una parte similar que el ion magnesio. Por eso también bloquea la entrada de calcio y sodio. Eh, NMDA es una molécula compleja, es un ionotrópico que eh, es un ionotrópico, transmembrana también y en general muy, o sea, de una alta conductancia al calcio. se me estaba olvidando mencionar que, que cuando se une el, la ketamina al glutamato, este, esta unión en realidad, este efecto glutamaérgico lo que va a generar es esta disociación que sienten las personas que, al momento de consumir ketamina. Luego está la gabaérgica, GABAer, o sea, gaba es un neurotransmisor opuesto al glutamato, es decir, que no va a generar una transmisión excitatoria, sino que más bien inhibitoria. Ahora bien, resulta ser que el ketamina al parecer inhibe esta inhibición. Esta eh, teoría se le llama la de desinhibición, porque en el fondo va a bloquear este, o sea, no va a bloquear, pero no, no va a favorecer este efecto de GABA que en el fondo es como inhibitorio, o sea, como que va, por una parte puede hiperpolarizar la molécula y por otra como generar que, no, no una respuesta excitatoria grande, como que GABA regula, regula de, de cierta forma el glutamato. Entonces, resulta ser que eh, la ketamina va a llegar a las interneuronas gabaérgicas. Estas interneuronas al parecer son sensibles a ketamina, son mucho más sensibles. Entonces, las dosis, dosis subanestésicas son capaces de generar esta eh, desinhibición. Por esta parte vemos al receptor gabaérgico y este es... Ahora bien, ya, eh, no voy a entrar en muchos detalles en esta sección, pero es importante mencionarlo porque eh, esto va a dar pie a la plasticidad neuronal. Entonces, eh, de alguna forma, eh, la ketamina va a llegar a NMDA eh, y va a ser capaz de activar los receptores AMPA-glutamaérgicos. De alguna forma esto van a fomentar las proteínas neurotróficas y este factor neurotrófico que está derivado de la BDNF va a fomentar el crecimiento de neuronas también de eh, las conexiones funcionales y, en el fondo, plasticidad sináptica, ya que eh, de alguna forma eh, va a generar la síntesis de MTOR y una vez activo este va a desencadenar el funcionamiento de MTOR C1. Quien va a regular el crecimiento dendrítico, o sea, de la espina dendrítica, ge, ah, neurogénesis, a través de una fosforilación, fosforilación de una quinasa. Y esto se ve, eh, o sea, esto está respaldado a través de estudios que se hicieron en ratas. Ahora. La neuroplasticidad. La neuroplasticidad está definida como la capacidad que tiene el cerebro de poder adaptarse. Es decir, eh, la capacidad que en el fondo este va a tener para generar nuevas redes. Ojo, la neuroplasticidad tiene una parte positiva y una parte negativa. La positiva tiene que ver con la creación de nuevas redes neuronales. Esto va a depender de, la, eh, de un sistema en donde, dependiendo de la intensidad y, por lo tanto, también prolonga, prolongación de la potenciación, es que se van a generar estas nuevas conexiones neuronales. Luego está la parte negativa, en la que trata más que nada sobre estas nuevas... Eh, redes que se generan, las que no se ocupan van a ser eliminadas, de alguna forma se van a podar las espinas dendríticas. Eh, la neuroplasticidad funciona a través de la potenciación a largo plazo, eh, en general eh, por la activación de los receptores AMPA, eh, un ejemplo son AMPA cainato. En donde va a ingresar, o sea, dependiendo de la fuerza del estímulo, va a ingresar calcio a la neurona y esto va a generar una cascada de respuestas. La potenciación a largo plazo tiene que ver con el aumento duradero de la comunicación entre neuronas. Esto se genera por una... En, de estimulación eléctrica alta y entre medio del mecanismo de la potenciación a largo plazo vamos a tener una inserción de los receptores AMPA eh, esto va a generar una mayor sensibilidad hacia el glutamato y dependiendo de la frecuencia con la que suceda este fenómeno va a ser cada vez más fácil eh, para nosotros, por ejemplo, realizar la, la misma tarea. Lo, lo que estemos aprendiendo en, en el fondo. Ahora, la parte de las conclusiones. Eh, quiero mencionar que en este último tiempo hay con Sí, hay un resurgimiento en, en cuanto a nuevos métodos de terapia y son psicoactivos, son moléculas como MDMA, eh, la psilocibina que se obtiene a través de los hongos, cierto tipo de hongos, también se han hecho esos estudios en con el LSD, mezcalina, también hay con ayahuasca. y La idea no, no es como glorificar este tipo de sustancias, sino más que nada ver los nuevos métodos que hay, porque en general la ketamina es un medicamento que actúa rápido, a diferencia de otros antidepresivos que normalmente hay que esperar entre dos a tres semanas, con la ketamina tenemos resultados en un par de horas y esto es crucial porque puede afectar de manera positiva en la vida del paciente pacientes algunos que como dije pueden ser refractarios al tratamiento que quizá llevan años yendo a, a terapia y tomando antidepresivo y no, no, no mejoran eh, este es un nuevo método muy rápido muy rápido se ve que los efectos eh, sí, los efectos secundarios no, eh, no, no son graves en Estados Unidos la FDA ya lo aprobó hay un spray intranasal que se puede ocupar en pacientes mayores de 21 años este eh, Está interesante. La ketamina eh, tiene un montón de funciones y una de ellas es antidepresiva. Eh, también otra conclusión de este trabajo es que... Eh, Es interesante ver cómo la ketamina puede eh, llegar a un montón de receptores. Eh, cuando estaba haciendo este trabajo también me puse como a comparar las moléculas psicoactivas y me di cuenta que son bastante similares. Algunas comparten como eh, este benceno que tiene... Eh, una conjugación. Eh, también es interesante que justo se diera en este tipo de, de sustancias que son usadas como drogas recreacionales, drogas de abuso, eh, la que se utiliza para la para la síntesis o muchas veces se mezcla con, con drogas como el TUSI eh, también es interesante eh, la potenciación a largo plazo, o sea no eso en realidad sino la neurogénesis como se crean eh, nuevas espinas dendríticas aunque no se sabe cómo se generan efectivamente, o sea, en el fondo si esto es positivo negativo, si tienen una malformación, si están bien. Eh, interesante. Con esto termino la presentación.